Buenas tardes, bienvenidos a nuestra educharla de hoy hacia una educación más inclusiva, calidad y accesibilidad de los recursos educativos abiertos. Porque no puede haber calidad sin accesibilidad, vamos a dedicar hoy nuestro espacio a hablar sobre la accesibilidad digital, tan importante a la hora del diseño de materiales inclusivos y una de las grandes desconocidas. Cuando buscamos recursos para utilizar en el aula, seguimos nuestro criterio para elegir los que mejor nos parecen. En muchos casos, las páginas que ofrecen estos recursos tienen un sistema de votación de para evaluarlos con la opinión Papillon, de los docentes. Profesora Así, titular de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Grupo de Trabajo 12 sobre Calidad de Materiales Educativos Digitales de la UNE, Asociación Española de Normalización. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, que no se me oía. Perdona, Estela. También vamos a contar con Francisco Martín, técnico de material tiflotécnico del grupo Accedo, accesibilidad a contenidos educativos de la ONCE. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Estela. Y con María Martínez García, psicopedagoga y maestra también del grupo Accedo.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 No sabemos muy bien si se ha acabado el vídeo, cosas del directo y de, y de hacerlo así, pero bueno. En primer lugar, eh, para irnos posicionando un poco en el tema, nos gustaría que nos comentaseis vuestro trabajo actual eh, en, este, en este aspecto. Francisco, María, ¿qué es el Grupo Accedo y qué es lo que hacéis en él? Bueno, el Grupo Accedo es el Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos de la ONCE. Está compuesto de varios perfiles profesionales. Tenemos informáticos, técnicos en adaptación, tenemos maestros y tenemos instructores tiflotécnicos, que son las, per las personas que enseñan los, los dispositivos y el software a las personas con discapacidad visual para que las utilicen, para que sean hábiles a la hora de utilizarlo. Eh, tenemos un grupo central que está escrito a la Dirección General de la Once y luego unos centros periféricos que están situados en los, en los diferentes CREs que tiene la once distribuidos por España. Están en Alicante, Barcelona, Madrid, están en Pontevedra y en Sevilla. El Grupo ACEDO nació allá por el año 2004. Eh, al decir que iban a poner ordenadores en quinto de primaria en el curso 2005-2006, la ONCE eh, se preocupó un poco por el tema del alumnado con discapacidad visual y empezó a preguntarse qué materiales utilizarán, qué programas utilizarán, serán accesibles, no serán accesibles. Un poco que la tecnología no fuera excluyente para el alumnado con, con discapacidad visual que estaba integrado en las aulas. Entonces, a partir de ese momento empezamos a desarrollar una serie de acciones que ahora os, os va a comentar María. Bueno, pues nosotros desde el grupo ACEDO. Sobre todo estamos atentos a las novedades que hay en el mercado. Cualquier herramienta tecnológica nueva que ha salido, pues nos encanta probar y valorar si puede ayudar a las personas con discapacidad visual. También nosotros asesoramos, por ejemplo, a editoriales, entidades públicas, privadas, eh, universidades, colegios que requieren para, para ayudar. A que contenidos educativos sean accesibles, bien los contenidos, bien la aplicación, bien el programa. Todo lo relacionado con el ámbito educativo y con la accesibilidad nosotros asesoramos. ¿vale? También formamos a nivel interno de la ONCE, formamos a profesionales de la ONCE, maestros de la ONCE y también a profesionales externos a demanda. vale, Para lo mismo, para ayudar a que los contenidos educativos digitales sean accesibles. Bien la aplicación, bien el programa. Una parte importante de nuestro trabajo y que dedicamos también bastante tiempo eh, al día de la jornada es a la investigación. Intentamos investigar, pues eso bien, aplicaciones, herramientas, todo lo que podamos, cualquier tecnología, que no quiere decir que sea solo del ámbito educativo, sino cualquier herramienta tecnológica que podamos aplicar en nuestro trabajo para hacer unos contenidos accesibles, para ayudar a los demás, a las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, entre las últimas investigaciones, la última que realizamos era de aplicaciones, de aplicaciones educativas. Valoramos un montón de apps, tanto de iOS como de Android, y bueno, pues seleccionamos varios ítems que creíamos importantes a destacar para ver si eran accesibles o no. Los valoramos, después lo testeamos con alumnos con discapacidad visual de aquí y desde la ONCE. Y bueno, pues todas las aplicaciones que consideramos más accesibles hicimos un listado y lo publicamos. También es público, también está en la página web de Educación de la ONCE, para que, bueno, sobre todo ayudar a familias y a maestros que a veces tienen que buscar recursos para, para los niños y niñas con discapacidad visual y muchas veces no sabes cuáles son los más accesibles. Lo pusimos a disposición. Eh, hacemos proyectos también. Ahora mismo estamos en un proyecto que se llama Braitico y que es una aplicación ¿vale? para la enseñanza de la lectoescritura en Braille. Y es totalmente accesible e inclusiva. Bueno, pues como veis bastante variado el perfil. Sí, sí, es muy interesante. Ana, tú coordinas el Grupo de Trabajo 12 sobre Calidad de Materiales Educativos Digitales de UNE, que es la Asociación Española de Normalización. Eh, eh, con el tema de calidad y accesibilidad. ¿Qué es el Grupo de Trabajo 12 y a qué os dedicáis exactamente? Mira, el Grupo de Trabajo 12 es un grupo que está dentro de un subcomité, el subcomité 36, que se dedica a tecnologías de la información aplicadas al aprendizaje. A su vez, el, el, el subcomité está dentro de un comité nacional, que es el 71, ¿no?, pues tiene esa organización. Bueno, pues el, el grupo 12 está formado por, unas, por 20 personas que son de diferentes ámbitos, todos involucrados en lo que es el aprendizaje electrónico, en este caso de materiales, y pues desde profesores. La propia ONCE que eh, trabajamos juntos, eh, este, desarrolladores de material educativo, responsables de material educativo, tanto de centros privados como de la administración, eh, con, con competencias en, en educación, en fin, eh, todo un, un grupo de personas que estamos involucrados en, en la enseñanza y el aprendizaje y más en estos momentos eh, electrónico. ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué trabaja este grupo? Pues este grupo trabaja concretamente en... Eh, estudiar qué es la calidad de los materiales educativos en entornos electrónicos, porque como bien ha dicho Francisco, verdad cuando pasamos a utilizar ordenadores, resulta que los materiales no son iguales y no son iguales de eficaces un material en papel que un material que se utiliza en formato electrónico. Entonces, eso es lo que, lo que estudia este grupo. Este grupo, entonces, mmm, trata de mmm, estudiar qué es lo que es eficaz en los entornos electrónicos, eh, cómo construir materiales eficaces, cómo seleccionarlos entre los miles que hay en Internet, qué criterios podemos utilizar para seleccionar los mejores. ¿eh? Y el resultado de ese trabajo pues fue una norma, la norma de calidad. 71362, calidad de materiales educativos digitales, que, eh, bueno, publicamos en el 2017. Eh, después de esta publicación, pues a lo que nos dedicamos es a mejorar la norma. Eh, hemos sacado ahora otra, un poquito más reducida, en el 2020. Eh, a apoyar a todas las eh, personas involucradas en la utilización de esta norma, pues trabajamos con vosotros, con el INTEF, como, como bien sabes. Eh, eh, y luego, otra de las cosas que hacemos es difundirla, ¿eh? contribuir en todo lo que se pueda para darla a conocer, incluso fuera de España, porque acabamos ahora mismo de terminar una traducción al inglés ¿eh? de la norma, porque en esto somos los españoles pioneros. ¿eh? Es la única norma eh, a nivel internacional sobre calidad de materiales educativos digitales. Nos gustaría saber qué materiales están desarrollando actualmente en vuestras organizaciones. Desde el INTEF, el pasado marzo, ya se lanzó la primera edición del NUC, Calidad de Recursos Educativos, en el que se comentaban los indicadores de la norma, como has comentado antes, y que pueden utilizarlos los docentes en la práctica para buscar recursos digitales de calidad para sus clases. Aprovecho para comentar que este NUC fue el primero de un itinerario didáctico formado por cuatro y que dentro de poco vamos a tener noticias sobre el segundo de, de ellos. Eh, María, nos habéis comentado que desde la ONCE estáis trabajando en un proyecto llamado Braitico para lectoescritura, que es una aplicación inclusiva para niños videntes y no videntes, y me gustaría que nos comentaseis sus características más destacadas. Vale, pues sí, el, el proyecto se llama Braitico. ahora mismo estamos todavía en desarrollo, pero sí que ya tiene una parte realizada y publicada, está publicado en nuestra página web de educación de la ONCE, es gratuito y puede acceder todo el mundo a descargársela, ¿vale? Es un método que desde aquí, desde la ONCE, hemos trabajado desde muchos departamentos, han trabajado un montón de profesionales, de la 11 que llevan años enseñando el braille y bueno pues de lo que trata es un método para aprender la lectoescritura en braille es totalmente la aplicación es totalmente inclusiva y accesible ¿Vale? los principios que seguimos aquí sobre todo es la inclusión, respetar el ritmo de aprendizaje individualizado de, de cada niño y niña ¿vale? y también la motivación y la autoestima, porque bueno, al final estar todos, todos los niños y niñas incluidos en, dentro del aula pues también mejora su, su autoestima luego toda la aplicación pues eh, se puede manejar 100% con teclado que no excluye el ratón porque bueno pues lo que queremos es eso, que, la hagan, que la trabajen en, en los coles pues tanto niños videntes como no videntes, entonces pues un, un niño con una discapacidad visual puede trabajarla con el teclado y otro estar trabajando con el ratón. Y toda la aplicación está totalmente guiada con locuciones verbalizadas, con sonidos, todo tiene feedback por, por audio, todos los botones tienen soniditos, audios, está 100% guiada para poder seguirla con discapacidad visual para una persona con, con ceguera total. ¿vale? Y luego, para la aplicación, sí que hemos incluido pues, herramientas tecnológicas, que es un poco siempre nuestra idea de vamos a buscar herramientas tecnológicas y vamos a buscar esta ayuda para poder hacer accesible la aplicación y el contenido. Y trabajamos, por ejemplo, eh, una actividad que con el teclado no sea posible hacerla porque sea pues de arrastrar un par de ilustraciones, por ejemplo, que hacemos? Pues un niño vidente la hace con su ordenador, su pantalla y conectamos una tableta digitalizadora, le ponemos una lámina y a través del tacto, eh, un niño ciego, por ejemplo, bajo visión, puede hacer el mismo ejercicio a través del tacto, proyectamos lo que hay en pantalla en una lámina, os vamos a contar un poquito más adelante sobre eso, pero bueno, la idea es que la aplicación es 100% accesible y que nosotros eh, apoyamos siempre incluir las herramientas tecnológicas para conseguir esta, esta accesibilidad. Y bueno, pues dentro, dentro de la aplicación de Brightico la dividimos en cuatro módulos, un poco diferenciando por edades, porque es verdad que varía bastante. Entonces tiene cuatro modulitos, el primero de ellos se llama Manitas, que es de C, desde que nacemos, desde que se nace hasta dos años aproximadamente y sobre todo está destinada ahí más que para los niños y niñas, pues para los adultos, tanto para personas que intervienen con los niños y niñas como para los padres, un poco acercamiento al entorno, un poco las primeras experiencias del niño, pues cuentos, nanas, un poquito despertar el aprendizaje. Luego hay un segundo módulo que se llama apunto que ya va desde los dos hasta cuatro o cinco años más o menos, que es ya cuando empezamos a trabajar las experiencias previas al braille. ¿vale? Todo es mmm, con ejercicios y juegos que se pueden trabajar en el aula, ya, ya os digo, para niños videntes o no videntes. Y ahí ya empezamos un poco pues, a desarrollar también más el tacto, un poco la situación de las manos, de que vamos leyendo un braille izquierda a derecha, pues todo con jueguecitos, busca tal, de izquierda a derecha. Luego pasamos ya al módulo 3, que ya es pues el, el módulo en el que directamente descubrimos el código Braille, se aprende a leer y a escribir. Este módulo se llama eh, Super Braille. ¿vale? Y ya al, al módulo 4 que es donde trabajamos la, la comprensión ya lectora, ya saben los niños leer escribir y pasamos directamente pues eso, a pues habilidades más complejas, comprensión lectora pues la expresión ya cuando conocemos Braille, que este ya va pues, desde los 8 a los 13 años más o menos, ¿vale? que no hay una edad límite porque pues, cualquier persona lo puede utilizar pues no sé eh, cuando uno tiene 60 años o por ejemplo a lo largo de nuestra vida, pues no solo cuando estemos en el cole, pues viene una discapacidad visual a los 50 años pues dices pues mira me voy a poner a trabajar el módulo 3 que ya trabajo braille directamente o voy a pasar al módulo 4 el super braille que tiene ya otras habilidades ya más complejas entonces pues abarca desde que nacemos hasta los 13 años más o menos al cole pero que no hay un, no hay un límite de edad y bueno, pues desde aquí buscábamos eso, una aplicación que fuese accesible y que fuese inclusiva. Y bueno, pues no, al no encontrar todo lo que queríamos, pues eh, se empezó a desarrollar desde aquí, desde la 11. Uh -huh, muy interesante. Eh, Francisco, ¿qué materiales específicos existen para personas invidentes? ¿Cómo le braille una persona con ordenador? Bueno. Eh... Nosotros nos gusta sobre todo utilizar dispositivos estándar porque son más accesibles, tanto económicamente son muy accesibles económicamente. Todo lo específico suele ser bastante más caro. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a utilizar los ordenadores y los proyectores y las pizarras digitales en el aula, para la gente que tiene algo de resto de visión, nos vino fenomenal y eran dispositivos estándar. ¿Por qué? Porque podíamos poner en el pupitre de los alumnos una, tablet, una pantalla digital eh, interactiva o un monitor y entonces en el primer plano podía acceder a esos contenidos que se estaban desarrollando en la pizarra digital. Como ha comentado María, también se utiliza una tableta digitalizadora. Esto se va a utilizar sobre todo para las actividades que son de arrastrar y de seleccionar en pantalla y lo hacemos junto a una, junto a una lámina en relieve. Que lo que hacemos es hacer un diseño en relieve de lo mismo que está en pantalla y el niño ciego con el lápiz interactivo de la tableta y con ese material en relieve puede realizar la misma actividad que el compañero vidente. Luego sí que tenemos dispositivos específicos, por supuesto, como puede ser una línea braille. Una línea braille lo que va a hacer es mostrar en caracteres braille todos los eventos que van ocurriendo en el ordenador. ¿Eh? El problema que nos encontramos es que el contenido tiene que ser accesible, tiene que ser textual. Nos encontramos todavía que muchos PDF que nos mandan son imágenes y esas imágenes no son accesibles para la línea Braille. Entonces, tenemos ahí un problema. Otro, eh, otra solución que tenemos de la línea Braille es que es fundamental para el tema de los idiomas y de las ciencias. Es fundamental porque, por ejemplo, en inglés no se... Sé no se pronuncia igual que se lee, entonces hay que tener tanto el oído como el tacto para leer cómo se está haciendo. Luego también se dispone, disponemos de programas para acceder al ordenador y dispositivos móviles. Las personas eh, sin resto de visión lo que hacen utilizar, es utilizar lectores de pantalla. Estos lectores de pantalla lo que van a hacer es ir verbalizando todo, los, todo lo, que se va, lo, lo que se va ocurriendo en el ordenador o en el dispositivo móvil. Son dispositivos bastante complejos de manejar. Entonces lo que hacemos desde 11 es que desde edades tempranas empezamos a enseñarles poquito a poco para que cuando lleguen a últimos cursos de primaria o primero de secundaria sean lo suficientemente autónomos. Eh, hay lectores de pantalla para Windows como puede ser el JAWS, NVDA, narrador, en Linux tenemos Orca, en dispositivos Apple tenemos VoiceOver y en dispositivos Android el que, llamamos, el que llaman Talback. Luego para las personas con resto lo que se utilizan son magnificadores. Estos magnificadores lo que van a hacer es ampliar el tamaño de los elementos. Igual que para los lectores de pantalla, en Windows eh, se puede utilizar Lupa, ZoomTest o Magic. Y para dispositivos Mac eh, está el magnificador que llaman y para dispositivos Android eh, ampliación. Eh, de estos dispositivos y de estos programas podéis tener más información en la página web educación.once.es y en la página del Centro de Tiflotecnología que es cti.once.es eh, Vamos a dar paso a nuestra compañera Irma porque tenemos alguna pregunta en el chat para que contesten nuestros invitados. Irma, cuando quieras. Sí, tenemos varias preguntas. Voy trasla traslado primero una para María en relación a, a Braitico. Nos preguntan si se puede utilizar en los centros educativos y un poquito que nos, si nos puedes explicar cómo, si conocéis alguna alguna experiencia que nos podáis contar. Vale, eh, sí, claro, eh, se puede utilizar claro en los centros educativos. La idea es esa de poder utilizarlo dentro de las aulas porque es una aplicación inclusiva, simplemente lo único que tendrían que hacer es acceder a la página web de Educación de la ONCE, que es educación.once.es, ¿Vale? al apartado Brightico y ahí va a aparecer cuatro módulos, cuatro que, que he comentado, vale de, el módulo 1, 2, 3 y 4 y sí que hay que descargar e instalar los cuatro módulos de forma independiente porque igual, pues bueno, pues dependiendo de la edad interesa eh, utilizarlo en un momento u otro y nada, se tiene el acceso directamente y la idea es eso, que se trabaje dentro de, de las aulas eh, y bueno, no sé eh, tiene, tiene pues el aprendizaje también de todas las letras que aunque están en braille también están en tinta, entonces pues igual viene también bien no solo para niños con discapacidad visual sino pues por ejemplo para aprender el alfabeto con el resto de niños eh, cuando queremos hacer más actividades para trabajar pues las primeras frases, primeras palabras comprensión lectora, pues también en el módulo 4, pues yo lo veo también muy, muy inclusivo para tenerlo en dentro de las aulas. La, la idea es esa, que esté dentro de las aulas, que lo puedan trabajar en los coles y, por supuesto, también las familias. Por eso es gratuito y es abierto para que todo el mundo se, se lo descargue. No hay que pagar una licencia, no hay que hacer nada. Cualquier maestro puede acceder, eh, descargarlo en un, en un portátil y empezar a trabajar con, con los niños dentro del aula. Iba, ¿cuál es la siguiente pregunta que tenemos que trasladar? Genial, muchas gracias María. Eh, tenemos otra pregunta para, para Ana en relación a, a, la, a la norma UNE a la que se ha referido anteriormente y nos pregunta una, una persona que nos está siguiendo a través del chat cómo se utiliza o cómo podemos usar esta norma eh, en la práctica cuando lo, creamos nuestros recursos y queremos evaluar y valorar su, su calidad. Muy bien, pues bueno, básicamente la norma, entre otras cosas, lo que ofrece es una herramienta que llamamos de evaluación, que bueno es un checklist, ¿no? o sea, una lista de comprobación con 15 criterios eh, que lo que tiene que hacer el usuario, el profesor o incluso el estudiante ¿eh? que está buscando buenos materiales es ir marcando si cumple eh, cada uno de esos criterios. Cada criterio tiene una serie de, de ítems, luego a lo mejor mostraremos una... Una, bueno, una pequeña imagen de cómo es. Entonces, esta herramienta de evaluación es eh, bastante completa, pero se ha creado, mmm, se puede ver arriba, ahí arriba en la parte superior, bueno, pues se va marcando en esa lista. Entonces, lo que sí se ha creado son dos versiones, una versión para el profesor y una versión para el estudiante. Son versiones un poco más sencillas que las que ofrece la norma, es decir, pues no van a verificar al 100%, pero son eh, suficientes para desde luego cre saber crear un material eh, de calidad y por tanto accesible, ¿eh? un poco teniendo en cuenta eso que nos decía Francisco, pues que no haya imágenes, eh, que, que no estén descritas eh, o que, o, o, o que, o, o que la, la imagen de alguna manera pueda verla eh, en la persona que eh, tiene discapacidad visual. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que están en esos criterios. Entonces, ¿qué hace el profesor? Pues sencillamente es importante, esta, esta herramienta está en el INTEF, es, está publicada en varios sitios, pero entre otros está en abierto. Eh, así como la norma es de pago, la, la, la, la, la herramienta del profesor es gratuita, está en abierto, lo pueden acceder eh, entre otros sitios desde el INTEF y sencillamente se la bajan. Yo siempre aconsejo coger el material un material eh, de uno mismo ¿no? o un material con el que estén muy acostumbrados a trabajar y chequear ese material. ¿eh? Entonces, al principio es verdad que te lleva tiempo, pues te va a llevar una hora, a veces hora y media, eh, pero una vez que uno ha hecho ese chequeo, ya digamos que se la ha aprendido, ¿eh? inductivamente se ha aprendido a utilizarla. Eh, también tenemos, como se ha comentado antes, el INTEF tiene toda una página web eh, dedicada a explicar cada uno de estos criterios para ayudar a, a, a entenderlos verdad y a saber eh, utilizarlos. Y hay un NUC eh, también de introducción a la norma y habrá ahora un siguiente NUC mucho más específico a aquellos aspectos de la norma, que se centran en, en la propia accesibilidad. Pues esto puede ir unido justo a la pregunta que teníamos sobre los recursos y cómo saber si nuestro recurso cumple los requisitos básicos de accesibilidad. En la web del INTEF tenemos disponible una sección titulada Educación Digital de Calidad, con la información detallada, cuyo enlace os dejamos en el chat. Pero vamos a pedir a Ana que nos dé unos consejos básicos para, para ir empezando. Ana, cuando, cuando busquemos un recurso, eh, ¿cómo podemos saber, a nivel docente, si nuestro recurso es accesible o no? ¿Qué requisitos eh, tiene que cumplir para comprobar que los materiales sean accesibles? Bueno, pues los requisitos, es lo que hemos comentado, están mm. especificados en esa herramienta. ¿eh? La norma lo que hace es explicar ¿eh? con más detalle cada uno de esos aspectos, incluso pues explica terminología ¿eh? de e-learning que no siempre es muy conocida y más en la parte de aspectos de accesibilidad y en aspectos de educativos, y como se ve en la pantalla, eh, la accesibilidad, digamos que está, está incrustada en la norma. La norma tiene como tres aspectos ¿no? que se verifican de calidad, que es la didáctica, si es eficaz didácticamente, si es eficaz tecnológicamente y si es eficaz desde el punto de vista de la accesibilidad. Entonces, lo que vemos en naranja serían criterios de accesibilidad, pero no solo, porque lo que una de las cosas importantes que descubrimos en, en el trabajo de los tres años que, que estuvimos trabajando en esta norma, es que la accesibilidad está totalmente imbricada en la calidad. Es decir, no es posible la eficiencia didáctica si un material no es accesible. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, eh, pero para todos, no solamente para las personas que tienen alguna discapacidad, para todos. ¿Por qué? Eh, lo que proporciona es una manera mucho más. Eh, con menor esfuerzo cognitivo para acceder al material. Entonces, el alumno realmente, el esfuerzo que utiliza, lo utiliza en aprender, ¿eh? no en acceder a ese material. Entonces, es, este tema de la accesibilidad está imbricado en muchos criterios didácticos, en criterios tecnológicos y luego, pues sí, tenemos unos que pueden ser más puramente accesibles. Entonces, si un profesor quiere verificar la accesibilidad, pues realmente mi consejo es que verifique la calidad, porque es que no hay calidad sin accesibilidad. ¿eh? Y luego, pues la accesibilidad da calidad al material, con lo cual, pues eh, especialmente la 11 ¿eh? fue realmente eh, quien se dio cuenta que no tenía que haber una parte de accesibilidad y una parte de calidad, podríamos decir, ¿eh? sino que todo está unido. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Pues eso, coger la herramienta y... Eh, este, aplicar eh, cada uno de los ítems, ir viendo cómo se aplican. Mm, puede hacerlo directamente, eh, o sea, está preparada para que el profesor, sobre la, la parte del profesor me refiero, e incluso la del alumno, directamente puedan hacerlo, eh, digamos, sin más. Eh, pero sería de una gran ayuda si no disponen de la norma. Pues, por ejemplo, yo les animaría a este curso del NUC, eh, este NUC que, viene, que, que, que va a salir del INTEF, que, que se centra más en estos aspectos más de accesibilidad, pues yo sí se lo aconsejaría, porque, bueno, pues ahí se, se ponen muchos ejemplos y uno aprende de ejemplos, ¿no? Entonces, pues sería, sería muy aconsejable, pero repito, se puede bajar la norma, perdón, se puede bajar la herramienta y ponerse a trabajarla. En, en, su propio, en un material propio o en un material pues, que quiera a lo mejor eh, seleccionar o que quiera ver. A mí me gusta lo del propio porque así aprendemos ¿no? qué es lo que tenemos que corregir en, en nuestros materiales. ¿eh? todos nosotros después de la norma, pues efectivamente, luego tuvimos que cambiar pues, muchas cosas. ¿eh? Como veis, el tema de la accesibilidad es fundamental fundamental y como ha dicho Ana, pues la verdad es que hay que animarse a, a apuntarse al NUC. Eh, ¿Cómo veis el tema de la accesibilidad dentro de unos años? ¿Estamos trabajando en buena dirección o hay que hacer un esfuerzo extra en formación del profesorado, en desarrollo de aplicaciones? ¿Cómo lo veis desde vuestras organizaciones? Eh, María, empiezas tú. Venga, vale. Pues nada, desde aquí, desde el grupo Accedo, desde la 11, pues bueno, sí que creemos que estamos trabajando en, en buena dirección pero hay todavía mucho camino por recorrer. Estamos trabajando en buena dirección porque antes, bueno, el término accesibilidad se conocía poco en el ámbito educativo. En el ámbito educativo. Y bueno, pues ahora ya sí se habla en congresos, conferencias, se va trabajando y bueno, pues es lo que decía Ana, que ahora mismo ya sí que toma fuerza el término, no hay calidad sin accesibilidad y al revés. Entonces, esa parte es muy, muy importante incidir en eso. Y bueno, pues aunque nos queda camino por recorrer, nosotros desde aquí animamos a que, a que, pues las personas que programen, que crean aplicaciones, contenidos editoriales, empresas, que tengan en cuenta que, que crear un contenido o una aplicación lo más importante es que sea accesible desde cero, no hacer luego cambios. Porque al final pues no beneficiamos al alumno, porque es justo lo que venía diciendo Ana, que un contenido sea accesible desde el principio, eso es lo que beneficia al alumno. Y no solo al alumno con discapacidad, sino a todos los alumnos, porque motiva, refuerza todo. todos. O sea, es en beneficio de todos, pero es que además supone también tiempo, tiempo de luego una empresa estar modificando, adaptando tiempo al profesor, al maestro, de estar haciendo adaptaciones y costes, los costes que supone. Entonces... ¿Por qué no creamos el contenido accesible desde cero? Que va a ser en beneficio al final de todos, de toda la comunidad educativa. Entonces nuestro planteamiento es ese. Otro planteamiento importante que nosotros llevamos incidiendo mucho tiempo en eso es que, bueno, pues que tenemos tecnología a nuestra disposición que la usemos, que la usemos para ayudar a la accesibilidad, tenemos un montón de herramientas tecnológicas hoy, hoy en día, tanto del campo educativo como el que no, pues vamos a aprovecharlo y vamos a, vamos a, pues a nutrirnos de ello y vamos a aportarlo para, para la accesibilidad y hay mucho, pues el ejemplo que os decíamos de las tabletas digitalizadoras, hay muchas cosas, entonces pues vamos a hacer buen uso de las herramientas que al final ayudan y mucho a la, a la accesibilidad. Y luego pues también pues en cuanto al tema del profesorado, si tenemos que seguir incidiendo en formación y demás, yo creo que sí, que, bueno, que es importante que el, el profesorado esté formado en este ámbito porque tienen que seleccionar materiales y si tienen un buen conocimiento de qué, qué material puedo seleccionar, puedo saber qué es accesible y qué no, pues es mucho más fácil porque tenemos cantidad de información en internet pues si sabemos que, con qué criterios podemos seleccionar lo accesible o que no, lo vamos a hacer mucho mejor. Luego también, pues quizás sería importante tener algunas nociones un poco básicas de, pues de crear nuestro propio contenido eh, accesible, por ejemplo, algo muy básico, podemos todo con un PowerPoint decir, venga, pues ¿qué tengo que hacer? Que las imágenes, las ilustraciones tengan que tener un texto alternativo, la descripción de qué, qué hay en la imagen, eh, pues no sé, poner título a las diapositivas, numerarlas, dar un orden de lectura, cosas muy, muy básicas que eso lo podemos hacer todos y a lo mejor con eso ya es accesible el contenido para todos los niños. Entonces, bueno, pues me gustaría un poco relacionar la idea esta que tenemos nosotros de accesibilidad desde cero para todo y, e incluir aquí las herramientas tecnológicas un poco con, con el DUA, con el diseño universal de aprendizaje, porque los principios sí que se relacionan mucho. La idea es esa. Entonces, bueno, pues hoy en día no se concibe la entrada a un colegio, un, a una universidad sin una rampa. Pues en el contenido educativo debería ser igual, pues no vamos a, a, a concebirlo si no es accesible, porque al final una rampa no la usa solo una persona con silla de ruedas, la usa una persona con un carrito, la usa una persona que tiene una lesión en la pierna o porque me apetece a mí subir rampa y no escaleras, por ejemplo, pues el contenido educativo debería ser igual. A partir de eso, de que es accesible, de que damos todas las opciones a, a nuestros niños y niñas y que ellos decidan qué es lo que es mejor para su, su aprendizaje, porque no todos aprendemos igual, eso lo sabemos entonces, cuanta más diversidad hay, pues es bueno para personas con discapacidad, sin, sin discapacidad y al final pues no hay no hay diferenciación entre ambos, esa es un poco la idea y lo que a nosotros nos gustaría, que estamos trabajando y vamos en buena dirección, pero bueno, Queda un poquito, un poquito de camino por recorrer todavía. Y bueno, pues, pues para eso estamos nosotros también, para ayudar a que sí sea. Efectivamente. Eh, Inma, creo que tenemos ahí una pregunta en el chat, ¿no? Eh, sí, tenemos en concreto eh, dos, pero voy a hacer primero una y luego hago la otra, porque no tienen que ver, tienen que ver, están relacionadas, pero no. No son sobre lo mismo. Eh, la primera nos pregunta un usuario si la norma UNE de la que hemos estado hablando se refiere solamente a alumnado con discapacidad visual, aunque bueno, hemos estado hablando y yo creo que la respuesta está implícita, si podemos eh, desarrollar un poquito más el tema y también hablar igual de accesibilidad para otro tipo de alumnado con otro tipo de, de discapacidades quizá. Eh, no, efectivamente, no está solamente diseñado para alumnado o, o profesorado eh, con discapacidad visual, para cualquier tipo de discapacidad, eh, o sea que, que, que no en absoluto. Eh, lo que sí me gustaría decir un poco también al hilo de la pregunta que nos ha hecho María es que efectivamente vamos por el buen camino, pero efectivamente el profesor necesita mucha ayuda de formación. Porque es cierto que hay criterios o hay, o hay cuestiones que son sencillas de, de tener en cuenta, como hemos dicho lo de las imágenes, que las diapositivas tengan un recorrido bien claro ¿no? desde el punto de vista cognitivo. Eh, pero hay otros criterios, sobre todo los criterios de tipo tecnológicos, como si es operativo el material educativo desde cualquier dispositivo, habilitador o no. Eh, esas cuestiones son un poquito más difíciles de atender a sus explicaciones, a ¿no? las explicaciones que hay más detalladas. Pero sí, efectivamente, no. Es ¿eh? para cualquier tipo de discapacidad motora, visual, auditiva, de personas más lentas, eh, personas que, eh, pues eso, personas mayores, es decir, para formación a lo largo de la vida. ¿eh? Contempla todos los tipos de, de capacidades y discapacidades. Irma, creo que teníamos otra pregunta, ¿verdad? Eh, sí, está muy relacionada con lo que acaba de contar ahora Ana en relación a la, a la formación y nos preguntan, eh, porque a, a lo largo de la intervención Ana has hablado de un segundo NUC que se va a poner en marcha en INTEF, si nos podías contar un poquito cuál es el foco que va, va a tener ese NUC eh, y qué puede aprender concretamente el profesorado que se inscriba en él, eh, en, en este NUC. Pues el foco efectivamente va a ser en aquellas partes eh, que hemos dicho que son más mm, en todas las partes de la norma, eh, tanto didácticas eh, como tecnológicas, como más propias de accesibilidad, que están referidas a la accesibilidad. Y se va a hacer énfasis en todo aquello que el profesor eh, puede utilizar. Por ejemplo, si va a preparar un PowerPoint, cómo preparar el PowerPoint de manera que sea accesible para todo el mundo. ¿Eh? Va, a ter, va a ser muy práctico, se van a utilizar los criterios de la norma, pero sobre todo desde el punto de vista práctico. Muy bien, yo tengo estos cuatro criterios, ¿cómo los aplico para crear mi propio PowerPoint? Porque si los aplico a mi propio PowerPoint, también sabré aplicarlos cuando elija material. ¿eh? Una vez que yo ya lo tengo claro, que ya lo he utilizado para mejorar mis materiales, entonces eh, lo... Lo puedo utilizar para otro tipo de cosas. Es cierto que el MOOC no va a cubrir todas las posibilidades, ¿eh? es decir, que nos vamos a centrar primero en los materiales que, son, mmm, que se utilizan más, ¿eh? como puede ser Word, como puede ser el PowerPoint, que el profesor haga ¿eh? sus propios materiales. Y m, se hará una, una, una entrada, pero no con gran profundidad, en materiales de tipo web. ¿eh? En eso no creo que, que se llegue porque es un nook muy cortito, pero m, la idea es eh, continuarlo. Es decir, a ofrecer esta primera parte, creo mis materiales eh, accesibles, inicio, y segunda parte, creo materiales ya a un nivel tecnológico mayor, ya quiero decir, cualquier profesor, pues tampoco estamos preparados para hacer un material web, ¿eh? pero algunos sí. ¿eh? Entonces, seguramente venga un segundo NUC precisamente para estos materiales un poquito más, más avanzados, incluso de software, ¿eh? de juegos educativos y de este tipo de cosas. Pero en este primero no, este primero se centra en los materiales que nosotros usamos, ¿eh? que nosotros creamos PDF, Word, PowerPoint. Vale. Okay. Voy a intervenir, eh, perdona Estela, porque tenemos una pregunta que está muy relacionada con lo que estamos diciendo y es eh, si nuestros invitados pueden dar consejos eh, prácticos para, aunque María ha dado antes algunos, para personas que profesores que estén elaborando recursos, cosas muy prácticas y concretas que puedan hacer para crear recursos eh, accesibles, así algunos tips, tips básicos que, que podamos seguir. No, si queréis, bueno yo por ejemplo lo del PowerPoint si, quieres, pues, si queréis os digo algo un poco más en concreto ¿Se, ¿Se está escuchando? Ah sí, os digo un poquito más en concreto pues algunos consejos para hacerlo accesible o de, de otro tipo de recurso que queréis o los compañeros como queráis Sí, por favor Vale, mira, pues por ejemplo, lo que decíamos en, en el PowerPoint, que yo creo que es al final lo que más podemos usar y, y bueno, pues eh, elaboramos mucha documentación ahí, tener en cuenta siempre, añadir el texto alternativo, lo que os comentaba, que todas las diapositivas estén siempre numeradas, que las diapositivas tengan también un título, siempre un título en cada diapositiva, para que bueno, pues a la hora de que sí, se, se pasa un revisor de pantalla, que es lo que os comentaba antes, Y es muy importante eh, ordenar eh, los elementos de, de las diapositivas en función de cómo queremos que se lea. ¿Cómo pensaríamos nosotros que si cerramos los ojos vamos a leer ese orden? Pues en PowerPoint hay una opción de ordenarlo de esa forma que al pasar un revisor de pantalla lo va a ir leyendo así, como nosotros nos gustaría que lo leyese otra persona que lo estuviese viendo y luego también hay una opción interesante dentro de, del PowerPoint que es comprobar la, la accesibilidad hay una opción, creo que es dentro de archivo, así os digo, de memoria dentro de archivo y se puede comprobar la accesibilidad y te dice, pues mira, este criterio puede que no sea accesible y te dice además cómo arreglarlo, sigue este paso, entra aquí, aquí, eh, no sé, no tiene texto alternativo la imagen, que es la descripción de la imagen, entra aquí y, di, y lo puedes incluir, o sea que ni siquiera hace falta conocer los pasitos, que es que te lo dice todo, te dice, hay un error de accesibilidad, accede aquí, lo puedes corregir. Entonces, como así unos tips así sencillitos para elaborar nuestro material, yo creo que es muy que que podemos conseguir bastante. Inma, tenemos sí, tenemos más preguntas, por favor. Eh, sí, nos pregunta otra persona sobre si podéis proporcionar a lo, alguna referencia bibliográfica, algún trabajo que hayáis desarrollado sobre estas cuestiones y que aquellas personas que estén interesadas eh, pues puedan profundizar más, más en ello. Vale, desde aquí, desde, desde la ONCE, en la página web de Educación de la ONCE que hemos dicho antes, educación.11.es, hay un apartado de, de investigaciones y también tenemos publicado, si acceden dentro del apartado Grupo Accedo, hay un PDF publicado con pautas a seguir para la accesibilidad. Entonces igual ese documento viene bien, un poco de, de base también. Y no sé si también Ana o algo sí. también. Sí, bueno, hay una, hay una guía que es, a mí me parece muy buena, eh, voy a dar el nombre, que se llama Guía para Elaborar Documentación Digital Accesible. Una de las autoras es Lourdes Moreno, si quieren apuntar, y lo que nos da son recomendaciones para Word, PowerPoint y Excel. ¿Eh? para los tres, y está hecho pues eso, por profesores para profesores, lo repito, si, vamos, se pone en internet y eh, ponemos guía para elaborar documentación digital accesible, eh, pueden poner si quieren una de las autoras, Lourdes Moreno, que es además eh, una de las autoras que está trabajando en el material del NUC, eh, por eso, esa guía es muy buena, eh, esa guía es muy buena, y sencilla, muy sencilla de utilizar y, y muy buena. Vale, pues eh, ponemos todos los enlaces en el chat para que, o en los comentarios de la charla para que la gente que, que lo vea eh, pueda acceder a ellos. Y si no hay más preguntas, nos vamos a ir despidiendo. Eh, ¿Queréis comentar algo más? ¿Francisco? No, nada, agradeceros la invitación y encantados de estar aquí en esta educharla. Y, si queréis, y estamos a vuestra disposición para seguir colaborando en lo que queráis. Encantada de, de que nos hayas facilitado tanta información y nos hayas acercado tanto el mundo de la accesibilidad. También muchas gracias a María. Me has, aquí nos has ayudado muchísimo. Y muchas gracias a Ana también eh, por todas tus aportaciones. Y bueno, despedirnos y emplazaros para la siguiente edu-charla y para el NUC de accesibilidad. Un saludo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. gracias a vosotros. Buena tarde.